10 cosas que nunca debes hacer antes de los exámenes hola amigos este canal está hecho específicamente para ayudar a los estudiantes en este video voy a contarles qué no hacer antes de los exámenes en tu horario de exámenes puedes tener un espacio de a dos o a tres días entre cada examen a veces pueden ser consecutivos o entre uno o dos días de intervalo que no es la clave así que comencemos lo primero que no debes hacer es no usar las redes sociales Sí, me has escuchado bien. Intenta, tanto como sea posible, combatir el impulso de usar tu teléfono. Es una adicción que te ocupa la mayor parte del tiempo. Por ejemplo, si comienzas con un hola, tu amigo te responde, hola. Después de eso, comienzas a reenviar chistes, videos, etc. Mientras tanto, también revisas Facebook para ver qué está pasando, quién dice qué, y pierdes muchas horas. No les hagas muchas preguntas comunes a tus amigos, tales como ¿Cuánto has completado del plan de estudios? ¿Se ha completado tu estudio? Entonces, digamos que tu amigo dice que él ha terminado 10 capítulos y tú solo has hecho 2. Luego te presionas e intentas terminar los capítulos más rápido sin entenderlos. Podrías tener miedo de obtener bajas calificaciones, no ser admitido en la próxima escuela, estigma social, etc. Por el contrario, si tu amigo dice que acaba de terminar un capítulo, entonces te relajas y pierdes el enfoque en completar los capítulos restantes. Así que no compares tu nivel de preparación con nadie. El tercer punto es saber a qué libros se refieren tus amigos. ¿Cuál es el libro perfecto al que se refieren y que te pone tenso? Saldrás y comprarás ese libro justo antes de los exámenes. Esto me lleva a mi tercer punto. No cambies tu libro a último minuto. Tu libro seleccionado según las pautas del gobierno y según el plan de estudios es perfecto para ti. El cuarto punto es Evita posponer. Si tienes tres días para la preparación, divide las horas entre cada capítulo aproximadamente según el requisito o por igual. Usa bien los dos primeros días. No pospongas tu estudio hasta el último día. El quinto punto es no te dejes influenciar por la estrategia o método utilizado por tu amigo. Eres único. Tienes que decidir tu propia estrategia que se ajuste a tus necesidades. Es posible que tu amigo termine primero los capítulos fáciles y a ti te guste hacer los más difíciles primero y los más fáciles después. Apégate a tu plan. El sexto punto es no cambies tu horario a último minuto. Si tienes que estudiar durante cuatro horas, debes hacerlo. No puedes cambiarlo a dos horas. Si quieres saber cómo hacer un cronograma para estudiar, consulta el enlace del video que figura a continuación. Hemos hecho un lindo video para ti. El séptimo punto es... Si has dejado algún capítulo como opción, no intentes dedicarle tiempo. Apégate a lo que decidiste hacer y dedica más tiempo a revisarlo en lugar de estudiar las cosas por primera vez. El octavo punto es... Tratar de no hacer solo ilustraciones o diagramas de flujo. Estos diagramas de flujo son muy importantes. Tómate el tiempo para comprenderlos y, en función a eso, escribe las respuestas. Debes dibujar diagramas de flujo en la pizarra como práctica para que lo recuerdes bien. Esto te dará confianza. El noveno punto es Una cosa simple que los estudiantes no deben hacer antes del examen es no comer afuera. Esto te puede causar malestar estomacal en el momento equivocado. Come alimentos caseros, frescos y bien cocidos. Mantén tus comidas ligeras. Come mucho más verduras y frutas. La comida pesada te dará sueño. Asegúrate de no lastimarte mientras juegas. Evita la actividad al aire libre. El décimo punto es lo último e importante es dormir lo suficiente. No duermas más. Dormir demasiado te hará letárgico y perezoso. 6 horas de sueño son suficientes para tu tiempo de examen. Si tienes problemas para dormir profundamente, busca un video de relajación o consulta el siguiente enlace para obtenerlo. En resumen, los exámenes no definen tu potencial, son solo para juzgar algo y pasarlo de grado. Hay personas mucho más exitosas en el mundo sin ninguna calificación, así que tómalo con una sonrisa y da lo mejor en tus exámenes. Suscríbete a mi canal para futuros videos informativos.